Hola a todos y bienvenidos a Football Surfist, donde continuamos mi serie sobre el, el fútbol suizo con el análisis de un joven jugador del, del FC St. Gallen. Y no se trata de Sterguiw, Maglica, Fazligi o Julian von Bosch, que, que también son jóvenes y, y realmente interesantes, sino del lateral izquierdo Isaac Schmidt, que, que va a ser analizado con más vídeo y menos texto de, de lo habitual. Formado en el Lausanne Sport, donde jugaba hasta el verano pasado principalmente como lateral derecho, su fichaje por el FCS, que supuso un reposicionamiento en la banda izquierda, un lado que, como vamos a ver ahora, le ofrece la posibilidad de recortar adentro con su pierna buena, la derecha, que es realmente lo que le caracteriza. En este caso, como suele ocurrir, Schmidt se va a girar hacia adentro muy rápidamente, evitando a Ardon y a Shari antes de jugar rápidamente el balón en el área. Como el joven de, de Lucerna seguirá siendo muy cerca de él en el momento de su pase, Schmidt se va a volver eh, se va inmediatamente libre llegando en, en el área, algo que también hace a menudo y, y muy bien. Con lo rápido que es, no es de extrañar que el joven de 22 años hace progresar su, su, su equipo con conducciones que, que rompen las líneas rivales. Aquí va a atravesar un, un, intervalo, un, un intervalo, por ejemplo, se viene y aquí, ahora mismo. Esta valentía a la, hora de, a la hora de arriesgar es precisamente lo que se necesita para encontrar la verticalidad tan deseada por el entrenador Peto Tyler que ha conseguido hacer crecer al St. Gallen en los últimos años a través de, de, este, de este juego directo. ¿no? Aquí los tres delanteros se encuentran en la misma zona uh, a la que se debería justamente hacer llegar el balón en lugar de hacer un, un pase fácil a, a, a Gürtler. De hecho, eh, este último sería seguramente presionado directamente por Rusman Dumbia, que es una característica suya, como expliqué en mi vídeo sobre, sobre el FC Zürich, por lo que Götler seguramente se vería obligado a jugar por detrás o hacia el otro lado, donde no hay absolutamente ningún delantero del FC que, Por lo tanto, eh, Isaac Schmidt hará bien en, en ir... Record, en ir eh, en recortar adentro para jugar a, hacia un delantero, así que no, que no será necesario el pase a Göttler como, como solución de rescate. Y luego, Schmidt va a volver a, a lanzarse directamente hacia adelante tras su, tras su pase para ayudar a los delanteros saliendo de, de, esta, de esta zona bastante co congestionada. Aquí, bueno. Pero Isaac Schmidt también sabe cómo regatear a sus oponentes a lo largo de la línea de, de banda, ya sea primero atrayendo a un oponente hacia él o mediante otra finta que utilizará en la segunda secuencia que, que viene. Primera finta y la segunda. En fase defensiva, Schmidt... También es sinónimo de verticalidad para, para la alegría de Peter Zeidler... ...que afirma que muy a menudo cuando se pierde el balón es mejor sprintar hacia adelante que ir 50 metros en dirección contraria. Porque el, el automatismo debe ser robar el balón lo más rápido posible, nos dice. Por lo tanto, no es sorprendente ver al equipo de Ostrweitz presionando a, a sus oponentes en la parte alta del campo... Un comportamiento conocido como fall checking en inglés. Pero como Guimeno ya inició aquí su carrera hacia el lateral derecho del, del FTZ, Boraniasevic va a poder escapar de su cobertura de sombra yendo hacia adentro. Pero Isaac Schmidt va a reaccionar bien, muy bien ante esto a, al sprintar hacia el jugador de, del Zurigo, convirtiendo luego esta situación en, en un ataque bastante peligroso, ¿no? Aquí se viene, el robo de balón, y bueno. El exjugador del ya está entonces perfectamente adaptado a, a este automatismo de defender avanzando, y también lo aplica maravillosamente en otras fases defensivas, como, como aquí en, en la contrapresión o Gegenpressing en, en, en alemán. Sin embargo, eh, es en el aspecto defensivo donde más debe mejor, mejorar el, el joven valdense, ya que los rivales del Sangalen ya pudieron aprovechar a veces unas faltas de, de toma de información por su parte en, en el último tercio, como aquí contra el Lucerna, porque aunque Guimeno dejara sin marcar a, a Draeger, Uh, Schmidt podría haberlo notado si, si se hubiera colocado detrás de su oponente directo con el perfil corporal ideal que representa la, la línea naranja. Podría haber visto el balón y la carrera de Dreger al mismo tiempo. Sin embargo, una... Una mejor orientación corporal también le ayudaría en las fases con balón, en las que per per perfilarse más hacia adelante le evitaría ser sorprendido por un adversario que, que viene por detrás cuando está a punto de, de recibir el balón en su lado. Sin girar la cabeza, como en esta última situación, seguramente no puede percibir a los jugadores de, de la zona roja. Pero alinearse en la... Línea naranja también le habría ahorrado tiempo a la hora de recibir el pase ya que no habría tenido que girarse tanto sobre todo que era poco probable que el balón llegara por, por detrás de él debido a, a la presencia de los dos zurriguenses destacados. Junto con un uso más frecuente de su pie izquierdo cuando la situación lo requiere, la, la mejora de, este, de estos pocos detalles convertiría a Isaac Schmidt en un lateral izquierdo sin defectos y con muchas fuerzas. Con un contrato que finaliza en 2023, el oriundo de Lausana es un, es un jugador al, al que los principales clubes de la Super League deberían seguir de cerca, como ya hacen las selecciones de, de Suiza y, y Nigeria, de hecho. Eso es todo para mí, no olvides suscribirte a mi canal para no, para no perderte con contenidos similares ya que habrá más vídeos sobre el fútbol suizo. Y si te ha gustado el vídeo no te olvides de, dar, de darme un like, de en los comentarios y compartir el vídeo con otro apasionado de fútbol. Me ayudaría muchísimo, más de lo que crees. Chao, chao.